Chao, el Señor está y vive con nosotros, me ha hecho libre y me va a hacer siempre libre la verdad, no la mentira chiquitita, no la mentira rosada, no la mentira piadosa, porque ya descubrimos que el padre de la mentira es Satanás y él fuera de mi vida. Y veamos que para que eso pueda ser, y para que yo pueda seguir la verdad en el Señor, Él me deja su palabra, me deja su palabra, para que yo vaya aprendiendo poquito a poco. Me dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, vamos. Y hoy día el Espíritu Santo me ayuda, estoy en Lucas 21, como subtítulo, la ofrenda de la viuda. Estaba Jesús viendo cómo los ricos depositaban su ofrenda en el arca del templo. Vio también una viuda muy necesitada que echó allí dos monedas de poco valor y dijo, Les aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque esos han echado lo que les sobra, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios, todo lo que tenía para vivir, hermanos queridos, ahí está, nosotros nos entregamos todo, servimos, o somos de esas personas que sí hacemos caridad, pero con lo que sobra, ahí publicamos en todas partes, voy a ir a tal lado, mire, yo di, mira, yo di, yo di, hoy oh, yo voy a ir a dar, por ahí la palabra dice, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, ni la izquierda lo que hace la derecha, significa lo que yo entré y en el amor del Señor. Y ejemplo, hermanos querido, me acuerdo que en paz descansa, una amiga, ella era soltera, ya tenía un buen pasar, y ella me decía, Trini, yo ayudo todos los meses, a mí no me piden para que yo ayudo. ¿Y cómo lo hace? pues un día me contó, me dijo, ¿sabes lo que hago? Me tomó un tomo. Una, tomo mercadería, ropa compro, mercadería compro ropa, no la que yo tengo sino que compro para los niños para esto qué sé yo, y me tomo una micro y me voy al paradero en ese tiempo de los paraderos a las micro <risas> nada que ver como ahora bueno, y llegaba a esa población y se paseaba y veía ahí pobrecitos, tierra de piso de tierra, de los limpiecitos que sé yo, y decía el señor les regala esto, y les dejaba y se iba todos los meses hermano, eso, ¿quién sabía? bueno, yo lo cuento porque ella me lo contó conversando unas cosas, eso es hermano querido, entregar Si ella compraba, no, no, no, claro que sea, no, no, le costaba también, no era que fuera aquí voy a sacar esto de aquí, de acá lo que tengo, no hermano querido, así que demos, entreguemos, a lo mejor no tengo el dinero, a lo mejor no tengo cosas pero a lo mejor tengo si sí, una sonrisa si sí tengo una palabra amable el Señor de alguna forma tú le puedes ayudar a los demás en vez de estar pelando que los curas, que la iglesia bueno, ora por último si no puede ¿ya? así que hermanitos queridos hermanitos queridos ofrendamos ayudemos hay muchas instituciones, hay muchas partes que necesitan ya, y muchas personas dicen, hoy lo social nomás. Y la parte espiritual, hermano, querido. Yo pongo ejemplo acá también. Nuestro jardín para Dios, ¿no es cierto? Estamos en una campaña de apoyo. Mucha gente dice, pero ¿para qué? Para ayudar a personas que vayan a los retiros, que no tienen dinero, que van a las jornadas y no pueden dar algo, no se cobra por el almuerzo, no pueden dar. Pero, ay, pero lo social. Bueno, y la parte espiritual, hermano, querido. Así que tengamos en cuenta también las obras sociales de la parte espiritual. Oh wow.